Viendo integrales eh, racionales, que es cuando tengo la división entre dos polinomios. Bueno, la clasificación de estas integrales y el modo de resolverlas va a variar fundamentalmente dependiendo de cómo sea el polinomio que hay en el denominador. ¿vale? De momento, de p de x, del de que hay en el numerador, nos vamos a olvidar y va a estar convenientemente elegido para que todo funcione bien. Y al final veremos otros casos que puede haber con él. Bien, pues entonces nosotros lo primero que tenemos que saber es estudiar ese polinomio del denominador y más concretamente saber sacar sus raíces. ¿Eh? Para ello echamos mano de los teoremas eh, de algebra y los teoremas de álgebra las matemáticas, nos dicen que un polinomio de grado n puede tener como máximo n raíces. ¿vale? Por ejemplo, un polinomio de grado 3 Vemos aquí, puede tener como máximo tres raíces. Y más que tres raíces distintas, lo que tiene que poder es, o sea, lo que tiene que tener es como máximo raíces que sumen multiplicidad 3. ¿vale? En concreto, este polinomio, por ejemplo, tiene como raíz menos 1 y también tiene como raíz 2. Solamente dos raíces, pero el 2 es que se repite dos veces. Y entonces, entre esas repeticiones, suman como máximo tres. ¿Entendemos? El polinomio que tenemos aquí abajo es un polinomio de grado 5. Podría tener como máximo 5 raíces, pero no las tiene. Tiene solamente 3, ¿eh? Porque tiene las mismas que antes más un factor que es un polinomio de segundo grado que no tendría eh, soluciones reales, ¿de acuerdo? O raíces reales, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener menos de n soluciones, como es en este caso, y como máximo podríamos tener 5, en este Caso no llegamos a 5 y nos quedamos en 3, ¿eh? incluso contando los grados de multiplicidad. Muy bien, visto esto, nosotros nos encontraríamos con integrales del tipo que estamos viendo aquí. Y lo primero que tendríamos que hacer es factorizar el polinomio, bajo, sacar sus raíces y convertirlo en factores. Por finis, resolviendo ecuaciones, como pues hemos ido aprendiendo todos. El álgebra también nos dice que el tipo de factores que nos podemos encontrar, no vamos a entrar en esa teoría, pero el álgebra nos ayuda muchísimo en estos casos y nos dice que ese polígono de abajo como máximo puede factorizar o puede tener factores del tipo siguiente, un número real, A, ¿eh? el que sea, que no nos va a preocupar mucho porque lo vamos a poder sacar fuera del tiempo. Por otro lado vamos a tener factores del tipo X elevado a X al cuadrado, simplemente X o simplemente que no aparezca. ¿eh? También vamos a tener factores del tipo X menos un número elevado a 1 Por ejemplo, X más 3 elevado a 2 X menos 1 elevado a 5 Podrían ser otros factores que aparezcan Y por último, vamos a tener un tipo de factores que son también irreducibles que son, polinomios de segundo grado que no tienen raíces que si yo intento resolver la ecuación igualando a 0, no encuentro el número, ¿vale? Bueno, pues lo importante es que nosotros vamos a mmm, transformar esta integral en la suma de varias integrales. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, pues por cada factor que aparezca del tipo x elevado a n, aparecerán varios sumandos hasta completar la potencia de n, que van a ser de la forma, un número, ¿eh? 3, 5, 2 medios, raíz de 7, dividido entre x, otro número distinto dividido entre x al cuadrado, así hasta completar la potencia de x que tenga. Por cada factor de un binomio elevado a a un número, pues encontraremos un sumando igual que antes ¿eh? un número partido de x-r, menos otro número partido de x-r menos al cuadrado así hasta llegar a x-r menos elevado a p, ¿de acuerdo? ahora veremos un ejemplo, y por último los factores que haya del tipo x cuadrado más bx más c, que no tienen en raíces reales ¿vale? estos podrían estar elevados también a una potencia, pero para nosotros eh, es un caso que no entra ya ni en Rebound, ni si os exige. Entonces, podrían haber más factores de este tipo, pero no los vamos a estudiar. Por poner un ejemplo, si tuviéramos una integral donde el polinomio que tenemos abajo factoriza de esta manera que tenéis aquí, tendríamos, eh, por el factor numérico, lo sacaríamos fuera y multiplicaría toda la integral que nos ha dado. Por los factores del tipo eh, x, pues ahí tenemos, como está elevado a la potencia de 1, va a haber un número partido por x. Si estuviera en un x cuadrado, sería un número partido por x más otro número partido de x cuadrado, ¿vale? Y así. Para el primer binomio, pues como solamente está elevado a 1, pues tendremos un número partido de x más 1. Más, para el binomio que está elevado al cuadrado, un número partido de x menos 2 más otro número diferente partido de x menos 2 al cuadrado. Y por último, un polinomio de primer grado, ¿eh? que será por ejemplo 2x más 3, dividido entre nuestro polinomio de segundo grado que no tiene. ¿vale? El asunto es que nosotros aprenderemos a determinar cuáles son esos números A, B, C, D y E que hay ahí, ¿vale? para así poder resolver el integral. Y cuando tengamos eso determinado, esta integral tan compleja la haremos como suma de estas pequeñas integrales que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues los siguientes vídeos van a desenmarañar esto. El primero que veremos es cuando tenemos polinomios abajo que tienen factores del tipo X o X más un número o menos un número, un binomio, ¿vale? Cuando tenemos en el polinomio soluciones reales, ¿de acuerdo? Luego veremos otro vídeo para cuando aparecen factores del tipo mmm, polinomios al cuadrado que no tienen raíces y por último veremos una mezcla de todos ellos teniendo además en cuenta lo que pasa con P, eh, con el polinomio del numerador que de momento lo hemos dejado ahí olvidado. Pues vamos a ello. Después de esta pequeña introducción vamos a ver cómo eh, resolvemos ecuaciones, eh, o sea, integrales, perdón, para los casos en que eh, el denominador tenga raíces reales, ¿vale? ¿De Vamos a tener la integral de una fracción algebraica y aquí ¿eh? raíces reales. ¿De acuerdo? Vamos a ver primero solamente este caso, cuando todas las raíces que hay aquí son reales. Entonces, bueno, pues como hemos visto en la introducción, tendremos distintos factores. Vamos a ver estos dos ejemplos. Vamos a empezar por este de aquí abajo. ¿Eh? La integral de x más 3 partido de x cubo menos 3x cuadrado más 4 diferencial De x. De momento, intencionalmente, he puesto en numeradores que tienen un grado más pequeño que el denominador y no nos vamos a preocupar nada. Después llegaremos al final y veremos cómo resolver el caso más completo que haya cuando tengo un grado aquí mayor. Pero de momento no nos preocupamos eso. Bien, en este caso lo primero que tenemos que hacer es estudiar en las raíces del denominador. Estudiamos las raíces de esto de aquí abajo. Bueno, esto podemos hacerlo por varias vías. Yo voy a hacer aquí un gine y luego la ecuación de segundo grado, pero incluso estáis ya autorizados a utilizar la calculadora, el out para resolver este tipo de ecuaciones. O sea que, bueno, vamos a repasar ese procedimiento. Por Rufini tendríamos que hacer aquí un 1, un menos 3, ahora vendría un 0 porque no hay factor para la X, y ahora vendría un 4. Vamos a probar con el 1, 1 por 1, 1, menos 2, Aquí tengo menos 2, menos 2, no sale. Vamos a probar con el menos 1. Menos 1, menos 4, menos 1 por menos 4 es 4. Aquí sumamos y aquí me sale menos 4 y 0. Bueno, pues una primera raíz es eh, x igual a menos 1. Por otro lado, resolvemos esta ecuación de segundo grado. x cuadrado menos 4x más 4 ¿vale? podríamos seguir por Lucini, pero bueno, lo suyo es eh, irse a la ecuación de segundo grado, porque si las raíces no son enteras ¿vale? entonces aquí aplicando la ecuación tenemos que x tiene que ser igual a menos b que es 4 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado que son 16 menos 4 por a esto sí que lo voy a poner despacio de y por c que es ¿Vale? Partido por 2 y por A, que es 1. Bueno, vemos aquí que en el discriminante 16 menos 4 por 4, que son 16, va a ser 0. Y por lo tanto tengo 4 más menos 0 partido de 2. Y tengo dos raíces que son iguales, que son 4 más 0 entre 2 a 2. Y 4 menos 0 a 4 entre 2 a 2. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos... Una raíz simple aquí y una raíz doble que es 2. ¿vale? ¿Cómo factoriza entonces este denominador? Este denominador, vamos a dejar aquí apuntado, factoriza de la siguiente manera: x más 1 por x menos 2 al cuadrado. ¿Vale? Según vemos aquí en la pantalla. Por cada factor de estos vamos a tener un sumando y por cada factor de este cuadrado vamos a tener dos sumandos. ¿eh? En definitiva, esta fracción que hay aquí, de la que queremos calcular la integral, se va a escribir como un número partido de la raíz simple, o sea, del factor de la raíz simple, más otro número por x menos 2 más otro número por dividido entre x menos 2 al cuadrado esto es lo que nos decía la teoría por cada factor de estos aparece aquí, por cada factor al cuadrado tienen que aparecer dos si hubiera uno al cubo aparecería desde el simple al cuadrado y al cubo tenemos que llegar siempre a la última potencia que tenemos aquí bien, entonces ahora ¿cómo procedemos? bueno, lo que tenemos es lo siguiente x más 3 partido de x cubo menos 3x cuadrado más 4. Hacemos esto como si fuéramos a hacer la suma, agrupamos, ¿vale? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo aquí? x más 1 por x menos 2 al cuadrado. ¿Por quién quedaría multiplicado a? ¿Vale? A quedaría multiplicado por x menos 2 al cuadrado. ¿Por quién quedaría multiplicado b por x menos 2 por x más 1? Porque al hacer. Todo esto entre esto me queda x menos 2 y x más 1. ¿Y por qué quedaría multiplicado c? Pues solamente por x más 1. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que decir es que como estas dos fracciones son iguales y los denominadores son iguales, pues los numeradores tendrán que ser iguales. vale Entonces ahora damos valores a la x. Por ejemplo, los primeros valores que tenemos que dar siempre son las raíces que hemos ido sacando. Vamos a probar, para x igual a menos 1, ¿qué ocurre? Para x igual a menos 1, tiene que ser, sustituyo el menos 1 aquí, menos 1 más 3, tiene que ser igual a a por menos 1 menos 2 al cuadrado, más b por menos 1 menos 2, por menos 1 más 1, que esto se va a convertir en un 0, esto se va a ir, ¿eh? esto va a ser 0, y todo esto se va a ir a 0 más C por menos 1 más 1, ¿eh? que esto se va a ir haciendo. Y entonces nos queda aquí únicamente que 2 es igual a, a quién? A menos 3 al cuadrado, que es 9 por A. Y por lo tanto A sale de aquí, que es 2,9. ¿Vale? Bien, probamos con otra raíz y podremos obtener otro factor de una forma fácil. ¿eh? Otro de los escalares. La otra raíz es el 2. Bueno, pues ponemos aquí 2 más 3. ¿eh? Igual a. Cuando ponga aquí un 2, ¿qué va a pasar? Esto se va a convertir en 0 y no me va a quedar nada. Cuando ponga aquí un 2, ¿qué va a pasar? Esto se va a convertir todo en 0 y se va a ir todo. Cuando ponga aquí un 2 me queda 3 por C. ¿Vale? Y por lo tanto, de aquí me va a sale que C es igual a 3 más 2, que son 5 dividido entre 3, ¿vale? Ya no me quedan más raíces, porque las raíces eran 1, o sea, menos 1 y 2, ¿vale? Ya no me quedan más raíces, pues pruebo con otro valor para sacar el otro factor que me queda, que es el B. ¿Cuál es un valor fácil para poner? Pues si no es una raíz, pues ponemos X igual a 0 y tenemos aquí que 0 más 3 ¿eh? será igual a que si pongo aquí un 0 me queda menos 2 al cuadrado, que es 4. Por a. Si pongo aquí un 0 me queda B por menos 2 por 1. Voy a ponerlo y luego acabamos. Y aquí, si pongo aquí un 0, me queda C por 1, que es C. ¿Vale? En definitiva, esta ecuación queda aquí, que es eh, 3 igual. ¿de 3 igual a 4a. Más, menos 2 por 1 es menos 2, pues ya ponemos aquí un menos 2 por B, ¿vale? Sería más B por menos 2 que es menos 2. Y más C. Pero A y B, eh, ya hemos sacado, o A y C, perdón, ya sabemos lo que vale, ¿no? Pues nada, pues sustituimos 4 por A. Ya ah, hemos dicho que vale 2 novenos. Menos 2B más C, eh, que es 5 tercios. Tenemos que hacer ahora estas operaciones de aquí. 3 será igual a 4 por 2, que son 8 novenos, menos, menos 2b, más 5 tercios. ¿vale? Bueno, me vengo aquí para terminar. ¿vale? Tenemos que 3 tiene que ser igual, eh, o mejor, vamos a poner aquí, Menos 2b tiene que ser igual a 3, menos 8 no menos, menos, 5 tercios, ¿vale? Menos 2b, vamos a hacer esta resta que os suma, que tenemos que poner aquí un 9, 9 por 3, que son 27. Aquí me quedaría, menos 8, porque 9 entre 9 a 1, por 8 es 8, 9 entre 3 a 3, menos 15. Y aquí tenemos entonces que menos 2b es igual a 27 menos 8 que son 19 menos 15 que son 4 4 novenos ¿eh? y de aquí sacamos que B será igual a 4 partido de menos 2 y de 9 ¿vale? es decir menos 2 novenos bueno y voy a apuntar por aquí si va el resultado para ahora poder A ah, nos ha salido 2 no menos B nos ha salido por aquí lo tenemos, menos 2 no menos y C nos ha salido por aquí lo tenemos, C nos ha salido 5 ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, igualamos esto, hacemos aquí las operaciones para dejar el mínimo común múltiplo aquí abajo y como los denominadores son la misma cosa, los numeradores tienen que ser iguales. Sustituimos primero por las raíces y obtenemos valores y después por un valor fácil, por el cero si es que no era raíz y luego pues por alguno más que sea sencillo para hacer las raíces. ¿vale? Obtenemos los coeficientes a, b y c. ¿eh? Son procesos larguitos, pero que hay que hacer con cuidado y buena cosa. Bueno, borramos todo resulta que x más 3 partido de x al cubo menos 3x cuadrado más 4, que es igual a, qué? a 2 novenos, lo voy a poner en principio así, que es como lo sustituiríamos, más menos 2 novenos aquí, partido de x menos 2, más 5 tercios partido de x menos 2 al cuadrado. Bien, esto es nuestra integral original, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo tendría aquí que hacer la integral de estas tres cosas, porque resulta que esto se ha convertido en esto de aquí, ¿vale? Y esto es fácil de hacer porque de aquí podemos sacar los factores fácilmente, ¿eh? Nos falta poner el diferencial de X en todas ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo que hacemos es sacar los factores fuera de la integral. Dos novenos por 1 partido x más 1, diferencial de x, menos, porque aquí hay un menos, 2 novenos, por la integral de 1 partido x menos 2, diferencial de x, más 5 tercios, por la integral de 1 partido x menos 2, al cuadrado de diferencial de x. Bien, y estos son integrales inmediatas, ¿eh? las vimos en el vídeo anterior. ¿Esto qué es? El logaritmo neperiano de quién? De x más 1. ¿Vale? Ponemos la siguiente constante. ¿Esto quién es? Logaritmo neperiano de x menos 2. ¿Vale? ¿Y esto quién es? Esta es una integral inmediata de tipo potencial, ¿vale? Aquí tenemos, ¿eh? la vamos a poner aquí, la hicimos en el vídeo anterior. Con toda la intención del mundo, x menos 2 elevado a menos 2, y entonces tengo que sumarle a esto 1 y, eh, y dividirlo por esto sumado de 1. Es decir, esto es x menos 2 elevado a menos 2 más 1, que es menos 1, partido de menos 2 más 1, que es menos 1. En definitiva, ya lo vimos en el vídeo anterior, que esto era menos 1 partido de x menos 2. Por lo tanto, aquí me queda 5 tercios por menos 1 partido de x menos 2. ¿vale? Si queremos arreglar esto, digamos, bien, este menos de aquí, esto es un por, ¿eh? este menos de aquí, pues lo pondríamos aquí delante, lo quitaríamos de aquí, y por supuesto aquí tendríamos que sumar la constante a. ¿vale? Entonces, como vemos, por cada factor que aparezca, tiene que aparecer aquí hasta llegar a su potencia 1. Esto es cuando tengo raíces reales aquí abajo. Vamos a hacer este otro ejemplito de aquí. ¿eh? Este otro ejemplito de aquí que también son con raíces reales simples y dobles. ¿vale? Borramos. Bien. Primer paso que hay que dar: estudiar las raíces del denominador. ¿Vale? Pues las estudiamos. Esto ya podemos factorizar, ¿eh? porque este eh, polinomio puede sacar factor común x, ¿vale? ¿De acuerdo? Sacando factor común x, una raíz, ya sabemos entonces, que es cero, y la otra sale de resolver esta ecuación de segundo grado. Vamos a resolverla aquí en un momento. B que es menos 2, bueno, esta, no hay ni que resolverla, porque esta es un producto notable que es x más 1 al cuadrado, ¿vale? Cuadrado al primero, cuadrado al segundo y doble del primero por el segundo. Por lo tanto, si factorizamos esto, ¿eh? tenemos que es, esto es x por x más 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien, resulta entonces ¿eh? que las raíces son 0 ¿eh? y por otro lado, menos 1, ¿vale? Bueno, pues entonces podemos escribir que nuestra mm, fracción original, 2x más 3, nuestra fracción algebraica original, igual a x al cubo más 2x al cuadrado más x, que es igual a quién? Que es igual, porque cada raíz de estas de tipo eh, simple, eh, pues aparecerá un factor. ¿vale? Y aquí tengo una raíz doble, pues tiene que aparecer dos sumandos. b partido de x más 1... Más C partido de X más 1 al cuadrado Tengo que llegar hasta su potencia ¿vale? Si aquí hubiera habido un X al cubo tendría que salir A partido de X B partido de X al cuadrado C partido de X al cubo Y luego los correspondientes a este ¿vale? Bien, ¿cómo calculamos A, B y C? Igual que antes 2X más 3 Será igual partido de X cubo Más 2X cuadrado Más X Será igual a Esto Puesto ya mínimo como múltiplo, el mínimo como múltiplo aquí sería x por x más 1 al cuadrado si dividimos aquí me queda x más 1 si dividimos aquí me queda x, pues, perdón, aquí x más 1 al cuadrado si dividimos aquí me queda b por x más 1 por x y si dividimos aquí por x más 1 al cuadrado me queda c por x, ¿vale? Como los denominadores son iguales, los numeradores tienen que ser iguales. Y dando valores, puedo obtener. Los primeros valores que doy son las raíces. Las raíces eran 0 y menos 1. Pues primero, empezamos con el 0. Si pongo un 0 en las x, aquí tengo 2 por 0, 0. Más 3. ¿eh? Sería igual a qué? A. A por 1, porque 0 más 1, 1. al cuadrado 1. Más B. Por 1. Más A. Perdón, más b por 1 y por 0, más b por 1 y por 0, que va a ser 0, más c por 0, que va a ser también 0. Bueno, pues esto me desaparece de aquí y de aquí sale eh, muy fácilmente que a es igual a 3. Ya tenemos nuestro primer valor. Bien, la siguiente raíz, la otra raíz es menos 1. Pues vamos a poner donde está la x un menos 1. Aquí me sale menos 2 más 3 igual a... Esto se convierte en un 0, esto también, y aquí me sale menos C, ¿no? Por lo tanto, de aquí obtenemos que menos C es igual a 1 y por lo tanto C es igual a menos 1, ¿de acuerdo? Y por último, como ya no nos quedan raíces, pues probamos con otro valor. El siguiente valor sería siempre intentar el 0, que ya está, como ya están las raíces, no vamos a probar el menos 1, pues el siguiente más sencillo es el 1, ¿vale? Ponemos aquí un 1. Cuando x vale un 1 será 2 más 3 igual a a por 2 al cuadrado, que es a por 4, más b por 2, ¿no? Más c, ¿por quién? Por 1. Bien, pero a y c ya sé lo que vale, pues lo sustituimos aquí. ¿eh? Tendremos que 5 será igual a a que es 4, a que es 3, perdón, por 4, 12, ¿vale? Más 2b, vamos a escribirlo así, más por otro lado c, que es menos 1, que ponemos un menos 1. Pues venimos aquí para que lo veáis bien. 5 será igual a 2b más 11, ¿vale? 0. Y por lo tanto, porque 12 menos 1, 11. 2b será igual a 5 menos 11, que son menos 6. Y por lo tanto, B será igual a menos 6 partido de 2, que son menos 3. Bueno, me lo apunto aquí simple parte porque si no luego hay a confusión. A hemos dicho que es igual a 3, B hemos dicho que es igual a menos 3, y C hemos dicho que es igual a menos 1. ¿vale? Es una forma simple, se pueden plantear las ecuaciones de otra manera, hay otros métodos, pero yo creo que este es el método más rápido más... Rápido. Primero las raíces y luego los valores más sencillos, ¿vale? El 1, el 0, el menos 1, así hasta obtener todos los parámetros. Bien, eh, borramos esto, ¿eh? El procedimiento de es A, B y C. ¿Qué quiere esto decir? Que nuestra fracción original, esta de aquí, la voy a volver a escribir, es igual a, ¿a qué? A. A, que es 3 partido de x, más B, que es menos 3 partido de x más 1, más C, que es menos 1 partido de x más 1 al cuadrado. Si yo lo que voy buscando es la integral de esto, pues esto es lo mismo que hacer todas estas integrales. Así de sencillo, ¿vale? Los factores salen fuera. 3 por la integral de 1 partido por x diferencial de x. Menos 3 por la integral de 1 partido de x más 1 diferencial de x. Menos, porque este 1 sale fuera, con un menos, 1 partido de x más 1 al cuadrado diferencial de x. Siempre eh, los menos hay que intentar dejarlos fuera de la, de la integral para que no nos moleste Y esto ya es muy sencillo, todas estas son integrales de las que hemos visto. En el primer vídeo, y que ya han salido aquí antes, 3 por el neperiano de x, menos 3 por el neperiano de x más 1, y aquí, esta integral es menos 1 partido de x más 1, ¿eh? ya la hemos hecho antes, no la voy a volver a repetir. Menos 1 partido de x más 1, ¿de acuerdo? Es lo que sale esta integral de aquí. Y como hay otro menos delante, esto se convierte en un más, ¿Vale? más 1 partido de x más 1. Todo esto más una constante K. ¿Eh? Bien, como vais viendo en algunos resultados, algunas ecuaciones, y también el resultado final de la, de la integral, lo voy poniendo en GeoGebra, pasando al vídeo para que lo veáis. Bueno, entonces, como vemos, primero es estudiar las raíces del denominador. Segundo, planteamos la ecuación. ¿eh? Tercero, sacamos a b y c con el procedimiento que ya lo tenemos aquí, lo tenéis en el vídeo. Y por último sustituyo y eh, realizo las integrales que son inmediatas. Convierto una integral de unos factores en una integral de varias sumas o varias integrales que se suman. Este es el caso para cuando aquí debajo solamente hay raíces reales. ¿eh? Y ya nos preocuparemos después de lo que pasa también con el. Bueno, pues con esto terminamos este segundo vídeo ¿eh? y os emplazo a todos a, a los siguientes.